Hola a todas las personas sordas e intérpretes y algunos oyentes que saben lengua de señas. ¿Cómo están ustedes? Espero que bien. Me presento, soy Eric Molina. Y yo trabajo dentro del equipo de Ciudadanos Sordos. Miren, esta seña. Antes decíamos Ciudadanos Sordos y la cambiamos a esta nueva seña, no se les olvide. Y queremos informarles sobre el tema que vamos a tratar, que es las personas sordas en el proceso constituyente. Tenemos cuatro invitados sordos que son candidatos. Viene de Sierra Alta, Cristian Muñoz, Manuel Gatica y Dagoberto Huerta. Ellos cuatro son candidatos. Esto será el, la próxima semana, el día miércoles 27 de enero, a las 8 y media de la tarde no se les olvide por favor difundan, compartan esto ¿dónde? en Youtube Facebook, Instagram y Twitter, ahí vamos a publicar así que por favor no se les olvide muchas gracias, nos vemos, chao